Buenas, buenas tardes, mis estimados amigos y amigas. Bienvenido a este canal Gana Dinero Fácil desde tu casa. Bueno, eh, este video que les traigo en estos momentos eh, voy a comenzar con los primeros vídeos tutoriales eh, cómo ganar eh, lo que es criptomonedas que son las criptomonedas se deben saber y otros no bueno las criptomonedas son monedas digitales que se utilizan hoy en mayoríamente las ocupan para minar eh, comprar minería comprar costo de minería bueno eh, yo les voy a traer aquí eh, lo que es en esta plataforma, les voy a dar indicando lo que son las minerías, lo que son las criptomonedas. Bueno, estoy ahorita lo que es en mi plataforma, como pueden ver. Listo, como pueden ver, esta es mi plataforma. Eh, estos son los balances de costo que están en esta parte de aquí. Eh, como pueden ver, aquí tenemos eh, lo que es Bitcoin, Ethereum. XRP, eh, Bitcoin Clash, eh, Litecoins eh, y muchas monedas más como pueden ver pero hoy en día les voy a enseñar cómo ganar con la plataforma con Litecoins que como pueden ver tenemos el costo de la moneda tenemos 88 con 61 centavos eso es lo que cuesta una moneda vamos a comenzar yo les voy a, a traer esta plataforma que yo tengo aquí este es el modelo que les van a salir para los teléfonos sencillos que llegan a tener. Pero en caso que lo quieran ver más personalizado en, en sus teléfonos móviles o en tablet, nomás tendrán que aplastar aquí abajo donde dice ver versión web. Y se cargará automáticamente y les presentará con otra plataforma diferente. Eh, como pueden ver aquí tenemos el título, tenemos ganar criptomonedas sin invertir. ¿Ya? En esta plataforma y hay muchas otras plataformas que voy a estar indicando Estar subiendo en esta plataforma de Arkim para cómo ganar criptomonedas sin invertir En este momento les voy a abrir la plataforma y les voy a dar indicando ¿ya? Como pueden ver, esta plataforma yo les daré indicando cómo ganar las criptomonedas eh, sin costo alguno En caso que ustedes quieran eh, invertir en esta plataforma, en cada plataforma que les estoy indicando sería muy fácil más sencillo y no sería tan riesgoso eh, invertir como mi recomendación es que tendremos que hacer de la manera más normal esperar eh, llegar el límite de las criptomonedas para comprar para hacer la reinvención para invertir y ganar más bueno en esta plataforma que les estoy indicando en este momento con litecoin nosotros vamos a hacer los retiros que podemos hacer los retiros de 25.000 mil ltc en esta plataforma sin hacer nada solamente lo que es tener abierta la cuenta o puede estar cerrada el navegador tranquilamente igualmente va a estar trabajando sin problema alguno voy a abrir solamente tendremos que aplastar en el anuncio que tenemos nos va a salir de esta manera que tenemos nos va a salir de esta manera bloquear Esperamos el conteo que tardará unos minutos. Pondremos saltar publicidad. Esta es la plataforma la que yo tengo y eh, con la que estoy yo en estos momentos yo manejando. Eh, en estos momentos, como pueden ver, es fácil y sencillo de inscribirse en esta plataforma. Eh, Cómo se puede registrar en esta plataforma es fácil. Solamente necesitas una wallet. Con esa wallet tú te podrás tú registrar. Ya eh, recomendable en hacerla con las siguientes eh, wallets que yo le estoy dejando en la parte izquierda. Eh, estos son los logotipos de las wallets que se pueden hasta ahorita yo he hecho y comprobado eh, registrándome con esta plataforma teniendo las cuentas activas ya como pueden ver entonces nosotros en este momento tenemos nosotros eh, LTC Miner que es la versión 1.0 frex gratuito ya eh, nos va a dar por minuto son 75 LTC por minuto entonces qué quiere decir al diario por día nos dará 1 LTC como pueden ver la cantidad es menor por minuto pero al día nos dará lo que es 1 Entonces en la parte de aquí abajo como pueden ver tenemos los que son las versiones Nos dice el 1.0 el eh, Tenemos el 2.0, el 3.0, 4.0 pero aquí no nos indica el costo de los planes. De esta manera automáticamente. Como pueden ver yo ya tengo una Waller aquí. Esta Waller eh, está recién creada. Pero yo voy a poner una Waller. Que ya tiene como entre unos 3 a 4 días. Eh, realizando lo que es la minería. Ya como pueden ver la Waller es muy diferente. Es demasiado diferente. Yo le pongo Star Miner. Abrimos. Hay que resolver este pequeño cacha. algunos le podrán salir una o dos veces, ya, pero en esta ocasión a mí puede ser que me salga una sola vez, pero hay que ver primero. Eh, me pide solamente que sean bicicletas, eh, no veo otra bicicleta, pero señalaré esta otra. Poner, Verificar, me acepto la verificación, como pueden ver, le pongo Star Miner, le aceptamos, esperemos que cargue. Esperemos que abra tranquilamente la plataforma. Ya, ahora tenemos en este momento eh, lo que es la plataforma abierta. Como pueden ver, a mí ahora me está saliendo la promoción del 20% de descuento. Ya, eh, el precio normal este estaba 0.75. Que este 20% de descuento yo lo veo favorable. Ya, eh, aquí como quiera, me está haciendo el rendimiento. Lo que es, eh, tenemos por minuto en este plan, ya, el de 0,5, tenemos el plan de la versión 1.1, eh, me está dando por minuto, me está dando 14 LTC y por, por día eh, me está dando 2. LTC por día. ¿Qué quiere decir yo con este plan? Si yo llegara a mi límite. Eh, podría minar más rápido. Y mis ganancias serían más favorables. Ya. Eh, ahora. ¿Cómo podemos hacer el retiro en esta plataforma? En esta plataforma. Como yo les vengo diciendo y mostrando. Anteriormente. Eh, en esta parte. Que el mínimo de retiro es de 25 LTC. De 25 mil, Para que me entiendan. Ya como pueden ver ese es el mínimo de retiro Me voy a la plataforma Como pueden ver tengo más de 25.000 Entonces yo me voy a la parte de Wish. Lo bueno que de esta plataforma el retiro mínimo El retiro mínimo a mi Wallet Que les voy a indicar antes de eso Mi Wallet la que yo estoy manejando Que está registrada eh, Este es mi Wallet Esta es una plataforma no es una AP Que me permita ver yo antes de retirar les voy a indicar eh, cuánto es que tengo en mi wallet. Como pueden ver, este es mi balance. En mi balance me dice que obtengo 0 centavos. No tengo nada en esta wallet. ¿ya? Eh, y esta wallet yo la voy a hacer depositar en estos momentos. Eh, como pueden ver, el monto mínimo es de 25 mil. Me sale automáticamente. Yo pondré en auto retirar. Ya, eh, aquí en esta wallet tendré yo que esperar entre unos 20 minutos a media hora Más o menos, dependiendo la billetera la que ustedes tengan Con la que va a estar recibiendo Ya Mi retiro se ha reducido Ya, como pueden ver mi... Se ha reducido bastante Aquí tenemos ya ha terminado el proceso de retiro, como pueden ver, este es el verificador del pago que se ha hecho. Ahora tendré que esperar que mi wallet, que mi billetera, la haya recibido. Plataforma, hay que cargarla nada más y esperar que la transacción se haya terminado. Cambiaré modo de vista para que se vea un poco más mejor me permita ver bueno eh, hasta mientras que se haga lo que es el trámite del retiro eh, yo le haré, yo le voy a hacer una pequeña pausa y al final de este video les enseñaré el comprobante de la transacción que se ha hecho con esta plataforma ya